Vino. estamos bueno muchas líneas sanjuaninas tenemos un poquito de valle de sonda valle de pernal y uno que otro mendocino pero apostando más el sanjuanino eh, bueno como día del malbec obviamente ponemos el malbec acá y la verdad que está muy, muy lindo el evento se ha, se, ha, eh, se ha copado mucho la gente con la comida el vino la verdad que muy lindo ha salido todo bueno, Jimé, en este caso, ¿cuál ha sido el vino o el varietal de esta noche que más se has desgustado? Y mira, como el día de Malbec hemos desgustado solamente Malbec. Pero, ¿qué, ¿Qué bodega en este caso? Y mira, uno de Río Las Piedras, de Mogote, eh, ha sido uno de los favoritos de esta noche. Si no tenés también eh, uno del Valle de Pedernal, de Los Guindos, la verdad que muy, muy buena aceptación. Se ha llevado muy buenos elogios esta noche. Y bueno, tenemos de Los Primos, un mendocinos que también vino frutado muy aceptado y muy conocido también por los sanjuaninos. Bueno, Jime, muchísimas gracias por participar con nosotros en este en este sector tenemos una focacha la cual hay una que es con tomates secos rehidratados con un té rojo y un queso pategrá y tiene un pesto de albahacas y la otra es con mortadela con pistachos un pesto de pistachos eh, tiene rúcula y tiene queso también. bien, a ver vení, acércate así me las señalás las vamos mostrando un poquito lo que va quedando porque la verdad que la gente ha aprovechado a disfrutar con estos di espectaculares vinos que también tenemos, bueno muéstrame Franco por favor, ¿cuál es? acá tenemos un humus ¿Sí? eh, básico la verdad eh, de garbanzos al lado eh, encontramos un paté de hígado de conejo eh, y en lo que va quedando de, de lo que fue el APE tenemos unas tostaditas con un pesto de espinacas, ma, eh, peras salteadas con, con vino, un poco de roquefort, nuez, y una reducción de malbec y acheto balsámico. Pesto de tomates secos, eh, jamón y un queso pateras. Es lo que nos va acompañando, en este, lo que va quedando la verdad, porque no, no ha quedado mucho de lo que trajimos. Pero, pero bueno, parte de lo que va quedar. La verdad que te repito, increíble, a mí lo he disfrutado un montón, como veo que la gente acá también, porque han vuelto a reponer, porque la verdad que fue rapidísimo, y increíble. Bueno, te felicito porque tenés un montón espectacular, y has sabido incorporar algo que para nosotros es distinto de verlo de esta manera, incorporar lo que es el Malbec dentro de los sabores de la comida. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, que sigan disfrutando de la vela, chicos. Bueno, ahí pudimos ver un poquito lo que nosotros estuvimos realizando y disfrutando con respecto a Franco, Jimena y Federico, lo que fue la noche en Agasajo y celebración sí. al Malbec. Sí, la verdad que fue una muy linda tarde-noche, sí, que pudimos estar presentes disfrutando, así que bueno. Agradecer a toda la gente de Wine Shop por, por recibirnos sí. y por acompañarnos también, ¿no? Exacto, Porque están ahí sí. acompañándonos todos los días, acá en, de primeras del primer programa, Desde justamente, el primer ¿no? Programa, el primer sí. programa, sí, no íbamos a estar en la celebración de algo tan importante como es respecto a la, al Malbec. Y sobre todo, uno como autóctono sanjuanino debe conocer y debe sí. tener esta oportunidad de poder llegar, transmitir, ¿Qué es eh, eh, nuestro vino? ¿Cuál es nuestra producción? Que en este caso, por eso se celebra en San Juan, se le da mucho hincapié al Malbec. Porque es una de las producciones que netamente realizamos en distintas bodegas y marcas. Así que era una posibilidad de poder hacérselo llegar a ustedes. Exacto. Y seguramente vamos a tener en próximos días mm. a esta excelente sommelier que nos degustó con sí, sí, sí. varios varietales de este Malbec. Así que... Seguramente quien nos dice que podamos desgustar acá en vivo claro. otros buenos vinitos. De, de Wine ¿no? Shop acá, ¿no? Así que ya seguramente la vamos a tener pronto a, a Jimena. Eh, bueno, vamos a pasar a leer a algunos ver, mensajitos. Sí, vamos a ver Mucha qué gente, nos dice eh. la gente, qué saluditos, a ver qué cómo va esta mañana, si hay mate, si hay café. Mándenos algunas fotitos, ¿no? Estamos También. con hambre. Claro, eh, a ver, eh, buen día a todos, un fuerte abrazo y apoyo total al señor Mario Torrejón, fue el único candidato que me visitó y me hizo conocer el proyecto Adelante Unidos Podemos, sí, bueno ahí está uno de los mensajitos, eh, mucho apoyo eh, para sí, Mario, mucho apoyo primer seguimos invitado, con eh. mensajes para Mario, bueno le mandamos un saludo Mario ya se recitó, ya se retiró pero seguramente lo, los mensajes, lo está viendo eh. sí, sí, sí, y sí, dice sí. un cambio Mario Torrejón 2023, wow seguimos con mensajes con apoyo a ver qué dice, hola buenas tardes. Soy Lorena de Villa Obrera. Quería decirle al señor Mario Torrejón, desde que estoy viviendo, perdón, viendo el programa, me interesa hacer cómo quiere llegar su proyecto a Chimbas. Ah, bueno, la verdad que era una pregunta para hacérsela a Mario en vivo. Lamentamos sí. no poder tenerlo ahora para hacérselo, pero bueno, seguramente él lo va a ver y te puedes comunicar con él a través de las redes sociales, que no los mencionó. Y si no, seguro estará visitando nuevamente el departamento y el barrio donde estés viviendo. Sí, bueno, bueno pero estemos preguntando. Por ¿no? las felicitaciones, sí sí. sí, sí, estamos preguntando sobre sus proyectos y demás. Así que la verdad que estuvo muy interesante la entrevista a Mario Torrejón, que es candidato para el departamento de Chimas. La verdad que muchísimos mensajes de apoyos que han llegado. Así que agradecemos también a toda la gente que se comunica al WhatsApp nuestro del sí. programa para eh, justamente poder llegarle, no no no sea no solamente preguntas, sino también mensajes de apoyo para, lo, para los candidatos. no. Sí, bueno, es así. Bueno También hemos recibido mensajes por las redes, no los podemos mostrar a todos en el momento, pero la idea es poder hacer llegar esto, que la gente sepa que nosotros interactuamos con ustedes y que para eso estamos acá, para ser también un portador de voz, para hacerlos llegar a cada uno de los candidatos y cada uno de los entrevistados. Ahora vamos a tener el honor de tener a sí. otro gran entrevistado del día, en Así el es. cual también pueden ahora a partir de ahora sumarse con mensajitos a nuestro WhatsApp al 264-413-0373 o directamente escanear el código que figura en nuestra pantalla. Y también, ¿por dónde, Santi, nos pueden hacer consultas? También a través de nuestro Instagram, así de nuestras redes sociales, que también están totalmente habilitadas, de primera, guión bajo TV. Ahí también te puedes comunicar con nosotros, no solo para participar de los sorteos que tenemos y ir viendo todos los videos que vamos sí. publicando, las fotos, ahí anunciamos también siempre <risas> cuáles son los invitados que tenemos al día siguiente. Así que también está bueno que, que nos sigas para que te vayas enterando. Por...